En este video vamos a ver cuáles son las etapas, cuál es el flujo de trabajo típico que de acta académica para eventos espera de un evento. Estas etapas que aparecen reflejadas en en la imagen reconoce como pasos preliminares al evento un proceso de inicial de convocatoria, luego la recepción de propuestas de actividades que puede... Eh, abrirse al, al público o no. Luego la recepción de resúmenes, de propuestas para presentación de, de trabajos o de pósters o de exposiciones. Una vez recibidos y evaluados todos los resúmenes, se espera pueda realizarse la organización del programa, donde las actividades quedan ubicadas en el, en el tiempo y en el espacio, en qué salas se hace cada cosa ya como partes propias de la realización del evento en la segunda fila vamos a hablar de eh, la necesidad o no de una inscripción y acreditaciones previas a la participación, la recepción de trabajos y finalmente la realización de actas. Cada etapa involucra plazos y responsables. Viendo en detalle estas etapas, en primer lugar tenemos a la convocatoria que supone la difusión de una primera circular, el armado de comisiones de trabajo, la localización de sedes en las que va a realizarse el evento y el armado del sitio web. En todo este proceso Acta Académica permite hacer el sitio web donde se difunda la primera circular, en el sitio web del evento también permite mostrar cuáles son las comisiones de trabajo y los distintos comités que trabajan organizando el evento así como también la ubicación de sedes y la publicación general de fechas importantes del evento. Como segunda etapa que se reconoce de importancia está la recepción de actividades. En caso de realizarse este paso la, supone la posibilidad de postular hacia los organizadores, conferencias, mesas de trabajo, debates, talleres o el tipo de actividad que los organizadores decidan admitir como posibles propuestas. La recepción de las propuestas supone también su evaluación, cosa que el sitio permite combinando un formulario de recepción de propuestas con una pantalla de evaluación de propuestas en la cual los administradores pueden comentar y finalmente aceptar o rechazar las distintas actividades recibidas. Como siguiente etapa ya definidas las actividades que incluye el, por ejemplo los posibles talleres o las posibles mesas de trabajo que el evento pueda tener, eh, se inicia la recepción de resúmenes donde se definen fechas de inicio y finalización para los posibles envíos, se pautan los criterios como la cantidad de palabras a recibir o los contenidos necesarios para un resumen y adicionalmente se pueden definir también datos que las personas deben ingresar, además del de resumen, al hacer su envío. La evaluación de propuestas sigue a la recepción y también manejo a plazos en los cuales los coordinadores de cada una de las actividades que reciban resúmenes pueden discutir, comentar, aceptar y rechazar desde el sitio web, desde el acceso para coordinadores y comentaristas a cada uno de los resúmenes recibidos. Como último paso entre los preliminares al evento, la organización del programa supone ya las, el conocimiento definitivo de cuáles eran las sedes del evento, la asignación de actividades, mesas, conferencias, talleres a cada una de las salas disponibles y permite iniciar también y configurar la recepción de inscripciones y la definición incluso de actividades extra académicas, sean recreativas, eh, turísticas, culturales. La etapa de inscripción permite desde el sitio si esto fuera conveniente habilitar la, el formulario de inscripción para los participantes que puede ser por cupos por ejemplo para talleres que tengan una cantidad de inscriptos delimitada o la recepción de inscripciones generales para la participación en el evento, estas inscripciones pueden indicar las condiciones de cobro de aranceles los cuales pueden marcarse como recibidos en la administración de participantes del sitio. Ya ha iniciado el evento, el sitio permite también marcar la condición de acreditado de los diferentes participantes y hacer así un seguimiento centralizado, incluso si hubiera varias sedes, del de ingreso de mmm, participantes y su acreditación. Como proceso previo o posterior al evento, el sitio permite, en el caso de que el evento reciba trabajos, documentos de Word o PDF para complementar los resúmenes, permite entonces antes o después habilitar a los participantes el envío de, de trabajos a través del sitio. Estos trabajos, al igual que los resúmenes y que las propuestas de actividades, pueden seguir un flujo de evaluación por parte de los coordinadores de las mesas de trabajo de las distintas actividades o de los administradores del evento finalmente los administradores junto con los coordinadores completan la modelación de los trabajos en caso de verlos y estructuran el armado de las actas online estas actas online aparecen en el sitio del evento así como también se incorporan al repositorio general de acta académica lo que permite su indexación y su, difu su difusión en diferentes buscadores web